saludos a todos y todas tras participar en la olimpiada de avatares ya hemos trasladado a nuestra ficha de test individual 2 los resultados de nuestras pruebas de condición física recordemos que en el cuadro resumen de resultados de esta ficha de registro de los resultados individuales ya aparece la calificación media para cada una de las capacidades físicas pues bien estos son los datos que ahora tendremos que trasladar a la ficha de test grupal 2, abriendo la pestaña Test 2. Vamos a abrir una ficha de ejemplo en el que se incluyen ya todos los datos. Como podemos observar, los resultados del equipo eh, correspondientes al primer test, el que realizamos al principio de este proyecto, eh, ya se han trasladado, se trasladan automáticamente a esta ficha, por lo que no será necesario volver a, a introducirlos de nuevo. Al igual que hicimos en el primer test, ahora tendremos que trasladar los resultados de las pruebas de la Olimpiada de Avatares al cuadro del test 2. Y así es como quedaría esta hoja una vez introducidos eh, los resultados de todos los componentes de, de nuestro de nuestro grupo. Observamos que al igual que en el test 1 se ha calculado la calificación media de cada una de las capacidades físicas y motrices y se ha generado un diagrama de barras en el que se pueden contemplar en color azul los resultados grupales del primer test para cada una de las capacidades físicas eh, y en color naranja los resultados de eh, la prueba de, de la Olimpiada de Avatares, en este caso se comprueba que hemos mejorado en todas las capacidades sin excepción, asimismo se traslada a un cuadro de mmm, calificaciones la calificación media del test 1, la calificación media grupal del primer test, la calificación media grupal del segundo test, que es, eh, pues, eh, resulta de la media de todas las calificaciones que acabamos de introducir. Eh, la cantidad de mejora expresada en puntos y la puntuación final de nuestro avatar en cuanto a condición física se refiere. En definitiva, es eh, la fortaleza de nuestro avatar. ¿Mm? Con estos datos podemos realizar... Comentarios que consideremos convenientes en función de los valores obtenidos y su relación con nuestro rendimiento a lo largo del proyecto. En este caso, deberíamos estar muy satisfechos todo el equipo, puesto que la mejora ha sido eh, plena en todas las capacidades. Espero que vuestras conclusiones sean muy positivas y que la transformación de vuestro avatar haya sido acorde al esfuerzo que seguro habéis realizado durante el tiempo que ha durado el proyecto. Un saludo.